Amigos, pues lo prometido es Debra y ya estamos en el arranque de esta fiesta Bueno, bueno, realmente la fiesta ya arrancó Les quiero mostrar así rápido ya toda la gente que se ha integrado En este trigésimo aniversario de Café de Sartís Donde los chefs nos han dado a probar deliciosos, exquisitos bocadillos en verdad Muy, muy ricos Y vamos a acercarnos por acá Porque ya está acá el Chef Terry Blue, Junto a este muro hermoso que acaban de rediseñar y vamos a dar pie ahora sí a la transmisión con el chef y los invitados y la presentación de los chefs invitados en este cóctel en la calle cóctel entre cuatro me decía sabes que la ubicación de Café de Sartis no es la mejor recuerdo que entonces lo, lo mejor era el malecón porque era esa avenida era transitada pero yo les decía observen como en el malecón es donde mayor eh, desaparecen restaurantes, a pesar de que era la locación la mejor. Ahora lo que estoy afirmando es que Café de Sartís ha trascendido, pero no por su locación, ha trascendido por la experiencia que genera cuando llegas a este lugar. La delicadeza de sus alimentos, una gastronomía espléndida que ha generado historia en Puerto Vallarta, es una escuela este restaurante Hitler, ha sido un gran maestro. Es un icono en Puerto Vallarta. Para la Dirección de Turismo, para el Gobierno Municipal, es un privilegio el que este restaurante se convierta, este lugar se convierta en un icono como es hoy. Es una referencia de la gastronomía, una referencia del servicio. Y es una experiencia increíble visitar este lugar. Por eso, Terry, el Gobierno Municipal, la Dirección de Turismo, te entrega este reconocimiento por los 30 años... ...es una... ...lo que están viendo ustedes en el reconocimiento... Eh, ...es la corona de nuestra iglesia... ...se está tomando porque cumplimos 100 años... ...con ese otro ícono... ...o sea, son dos iconos juntos... ...Café de Sartís y nuestra parroquia de Guadalupe... ...que cumple 100 años en esta fecha... Y entonces, por eso utilizamos este emblema para celebrar tus 30 años. Muchas felicidades, señora. Un placer. ¡Claro! ¡Arriba, Café de Sartis. Gracias a todos por estar aquí. Bien amigos, les recordamos transmitiendo en vivo y en directo desde el cóctel en Tecuates, 30 años de Café de Sartiste, Puerto Vallarta. Reconociendo oh, en estos momentos, se reconoce su trayectoria como restaurante, como empresa en Puerto Vallarta. Al mundo del vino, al mundo de la cerveza artesanal, a la familia Café de a mi mamá, que está por aquí, que me, me da tanto, tanto felicidad. Que está mi jefa, que está aquí con nosotros, aquí viviendo en Vallarta. ¿Dónde está mi jefa? A mi esposa, Rosé, que aquí me acompaña. A todos y a todos. Este año decidimos festejar 30 años que nació Cafés Artistas Y hemos decidido... Festejarlo durante todo un año. Iba a haber una fiesta grande a finales de, de en, en, en diciembre pasado y con el tema del COVID no era lo mejor y decidimos festejar todo 2021 a Café des Artistes. Café des Artistes festeja cada mes este año, cada mes hay eventos diferentes y hoy es el evento, digamos, con más más uh, cantidad de invitados y participantes y el evento de mañana. Y los meses pasados y los meses que siguen, hay eventos más pequeños y a fin de año habrá un evento grande otra vez. Café des Artistes es un sueño hecho realidad, un sueño viviente que se actualiza y se renueva constantemente desde hace 30 años en un lugar mágico y único me motiva todos los días seguir adelante al ver las expresiones de felicidad de nuestros fieles clientes, que así como los que nos descubren por primera vez, también la pasión y el empeño de la gran familia cafés des que diariamente hacen la magia de este único lugar, así como el amor que le tengo a mi profesión, a la gastronomía, al servir, al dar, al arte y a la vida. Doy gracias a Dios y a toda mi familia, a los colaboradores de Cafés de Artista, a todos nuestros clientes por las bendiciones que estamos recibiendo todos los días. Estoy muy contento que está aquí mi mamá con nosotros. Es algo, algo muy especial. Muchas gracias. Hoy en este evento queremos presentar la torre de Café des Artistes, que es el emblema de Café des Artistes desde hace 30 años. Esta torre existía desde el restaurante que estaba aquí antes de nosotros, que era un restaurante de, de tablao flamenco, que se llamaba la Taberna del Zorro, y existía ya esta torre y decidimos, en la remodelación primera del restaurante, se decidió de guardar la torre yo al principio dije pues esta torre no tiene nada que ver con, con el restaurante pero no importa aquí está, aquí la dejamos y ahora en el 20 aniversario se hizo una obra extraordinaria y se repitió ahora para el 30 aniversario pues me gustaría antes de llamar al increíble artista de esta obra y de todas las obras que ven en los muros alrededor del restaurante las pinturas que hizo especialmente para el día de hoy que de hecho están a la venta les quiero decir que aquí estamos en el Art District el Distrito del Arte estamos rodeados de las prestigiadas las más prestigiadas galerías de Puerto Vallarta y de la región la primera galería que abrió aquí la, la abrimos nosotros, se llamaba y se sigue llamando Galerie des Artistes, en esta esquina. Fue la primera galería de toda esta área y al poco tiempo Omar Alonso, quien estaba con nosotros en la galería, tomó las riendas, se quedó con la galería y empezó el tema de las galerías a un nivel profesional, a un nivel ya mundial lo quiero felicitar a Omar, porque Omar Alonso, que aquí está, porque desde hace 25 años, a la fecha, se empezó a desarrollar lo que hoy, o lo que hoy, Omar, ya ustedes mismos, todas las galerías con Jean-Pierre y todos los demás, han llamado el Art District. Y yo estoy muy honrado, como Café des Artistes, siempre mi sueño fue que todo alrededor sea un tema del arte. Y hoy, de veras es una bendición de ver que estamos rodeados de las mejores galerías y tenemos la inauguración de esta extraordinaria obra de la Torre. La Torre emblemática de Cafés des considerada como el templo de la gastronomía, se ofreció como lienzo una vez más para ser convertida en una gigantesca obra de arte urbano por el muralista Antonio Collantes. La diva del futuro, vaya Antonio Collantes. Hipermodernismo, técnica aerosol. Por favor, Antonio, ¿nos puedes acompañar? Antonio, Antonio, Antonio, ¿dónde está? ¿Dónde está Antonio? Bueno, amigos, mientras llega Antonio, déjenles comento que este, este mural, nosotros lo vemos a lo mejor como pizzereado, pero una vez que se toma la fotografía, tiene la característica de tomar la forma y el rostro de María Félix. Antonio ha sido un artista urbano representativo de la ciudad de Guadalajara. Cientos de jóvenes que ahora pintan, que ahora son muralistas y inspiración para miles, miles de jóvenes son inspirados por todo lo que hace Antonio de veras, quiero agradecerte muchísimo por esta obra, las obras que ustedes ven en las paredes alrededor en la otra esquina hay una obra extraordinaria y todas las pinturas que ustedes ven también Antonio las vende Entonces, de veras es un, un honor en el Café Des Artistes estamos representados por ti. Muchas gracias. Para los 30 años. También quiero agradecer muchísimo a varios patrocinadores aquí presentes. Por primera vez en Puerto Vallarta tenemos un festival de vinos zacatecanos. A Zacatecas es la ciudad más bonita colonial de todo México. Y con Puerto Vallarta, es mi ciudad, Puerto Vallarta, Niza, París y Zacatecas, las ciudades más bellas del mundo. Hay un vino de excelente calidad muy bien amigos pues con cerca de 11 chefs presentes aquí en esta presentación en esta fiesta gastronómica con café de Sartís. pues una fiesta como pueden ver muy concurrida con muchísima gente con este cóctel en la calle vamos a continuar con más de la presentación de café de Sartís, quien está llamando en estos momentos a los patrocinadores de este importante evento comercial de la casa tierra adentro también nos están aquí con nosotros los vinos de López Rosso son hermanos que está haciendo a través de Isauro López unos vinos extraordinarios y también está con nosotros Gerardo López de Vientos Negros de Zacatecas Quiero agradecer a Karina y su equipo de LOBA, que es una, si no que la mejor, pero al menos una de las mejores cervezas artesanales que hay en México. El mes pasado hicieron para nosotros en un evento de LOBA. Con una que trae muy bien amigos, pues nos despedimos en esta transmisión, de transmisión especial desde Café de Sartís a mi espalda, este icónico rostro de María Félix, que hoy, que hoy es, develado es de velado con Colorado, el artista, Chicago, muralista urbano Antonio Collado. Nos despedimos amigos, de verdad un gusto estar vos, con ustedes, compartir este Sartiz, no, poder compartir este seres momento tan importante para Café de y poder compartir este momento también con la, la, presencia la presencia de compañeros de los medios de comunicación y con muchísimos invitados especiales. Nos Venimos, amigos, amigos, a través de Radio Switch. Muchísimas Radio gracias. Que tiene su propia marca de vinos que se llama Hexagon. Hoy en día.